Entonces, colegas, les estaba pidiendo la gentileza de que me digan con cuál de estas fortalezas ustedes aprovecharían alguna de estas tres oportunidades. Y les pedía que la escribieran en el chat y veo que varios ya lo han hecho y yo les doy las gracias por haberlos hecho. Voy a la segunda y última pregunta: ¿Con cuál de todas estas fortalezas ustedes, los que tengan alguna experiencia en el FODA, ¿Con cuál de estas fortalezas aprovecharían para frenar estas amenazas, mitigarlas o eliminarlas? A ver, ¿con cuál? ¿Con cuál, ¿Con cuál de ellas? ¿Con cuál de estas fortalezas les parece a ustedes que se podrían frenar, mitigar o eliminar estas amenazas? Vamos, colega, las neuronas en marcha, no es más que escribir en el chat fortaleza y oh, amenaza. Muy bien. Vamos a entender lo que acaba de ocurrir con ustedes y conmigo. Con la mejor de la buena voluntad yo les pedí que ustedes me dijeran con qué fortaleza unían una amenaza u oportunidad y ustedes con la mejor de la buena fe lo han hecho. Pongámonos de acuerdo, ¿qué metodología usaron para darme una respuesta? Una metodología subjetiva. Ustedes colocaron lo que le pareció más adecuado, lo que tal vez por su experiencia en las empresas le pareció lo más adecuado. Pero en todos los casos la respuesta fue 100% subjetiva. Y para unir una fortaleza con una amenaza subjetivamente no hace falta ser profesional. Cualquier cadete, cualquier empleado puede unir una fortaleza con una amenaza total, no es más que lo que me parece. Con esta forma tan simplista, las empresas del Ecuador y también de la Argentina, de donde yo estoy, hacemos uso del FODA. A veces hacemos un brainstorming y nos ponemos de acuerdo entre todos. Sigue siendo subjetivo. A veces usamos ponderaciones, caso Fred David, no hay más que otro criterio de ponderación. Con lo cual, este modelo está obsoleto. Este modelo es 100% subjetivo. ¿Por qué? Porque sus variables son cualitativas. Este, variable, este modelo es poco serio para un profesional. Esto es mi evolución, es lo que yo me fui dando cuenta después de muy, muchos años de enseñarlo, de aplicarlo. Por eso no digo que esté mal lo que ustedes han hecho. Es lo mismo que yo hubiera hecho años atrás, pero tuve el honor de estar en Harvard con el doctor Robert Kaplan, con el aprendillo Balance Corcar, y fue él, ahí estoy en foto con él, fue él quien me dio los tips de, de FODA, que se transforma luego en FODA matemático, y que voy a compartir con ustedes. Él fue quien me dio un cachetazo intelectual diciéndome, doctor Bogel, el FODA no es útil, no sirve, aunque las organizaciones, aunque las facultades lo sigan enseñando, y aunque hay autores de libros que lo siguen publicando. A ver, imaginen que tienen que ir al médico. Imaginen que tienen diabetes, por ejemplo. Doctor, tengo diabetes. Bueno, amigo, dice el médico. Se me va ahora al laboratorio, me hace todos estos análisis que le estoy escribiendo en esta receta. Usted toma la receta, va al laboratorio, el laboratorio le hace el análisis. Y si usted vuelve, doctor, aquí está el, el análisis. Y el médico. Lo analiza y le dice, bueno, amigo, me va a tomar este remedio, este otro, este otro. Ahora les hago una pregunta. El médico se olvidó, también se olvidan los médicos, describir de la palabra glucosa. Por lo tanto, el laboratorio no analizó la glucosa que usted tiene. ¿Usted cree que el diagnóstico y análisis que el médico hace con el resultado del laboratorio es el mismo si tiene glucosa o si no la tiene? Respóndame en el chat. ¿Usted cree que es el mismo el resultado que el médico va a sacar si el análisis que viene trae la, el informe de cuánta glucosa tiene usted en su cuerpo o si no trae esa información? ¿Usted cree que el diagnóstico es el mismo? ¿Qué cree usted? ¿Que sí o que no? Bueno, yo creo que no. Yo creo que si el médico olvida de pedir la glucosa, el resultado final que el médico va a diagnosticar no es el mismo. Lo mismo, colegas, pasa con el foda. Si usted no tiene un listado completo del FODA, si usted tiene 8 10 fortalezas, 8 10 debilidades, 4 o 5 amenazas, eso no es el 100% del FODA de su empresa. Por lo tanto, ni usted ni yo, ni nadie de su empresa, profesionalmente, puede emitir un diagnóstico serio porque faltan variables. Sin embargo, si usted entra a internet, como hice yo, y copiar, copié esta información, observe, no es serio que una empresa como la de ustedes tenga nada más que cuatro amenazas o, o cinco oportunidades o diez fortalezas. Son análisis FODA reducido no permiten diagnósticos serios. No es serio, repito, que una organización tenga tan pocas variables en su FODA. El resultado de analizar un FODA reducido, como el médico, no es igual a un análisis completo, como el caso del médico. Así solo se crea un foda incompleto. ¿Por qué pasa esto? Porque se comete un error, se le pregunta a los gerentes y a los colaboradores, se hace una reunión, brainstorming, viene un consultor o sin consultor, se reúnen y ustedes preguntan, como decía yo antes, Ponen un papel en la pared, un papelógrafo, y preguntan, colegas, ¿qué, ¿qué fortalezas tenemos? Y ahí en el brainstorming, algunos dicen esta, otros dicen esta, otra. ¿Y qué amenazas? Y se escriben, y qué debilidades, y qué ah, fortalezas. Y se termina creando una, un, una, un listado FODA incompleto como el que recibe el médico sin glucosa. Es un error preguntarle a la gente, ¿por qué? Porque la gente puede olvidar, puede olvidar una fortaleza y eso ya cambia todo el diagnóstico. Puede olvidar una amenaza y cambia todo el diagnóstico, como el caso de la glucosa. Aparte, a poco le gusta reconocer las debilidades de su área. Yo como gerente de ventas, gerente de compra, de sistema de recursos humanos o de logística, no me gusta mucho hacer público mis debilidades. Y puedo omitir en esa reunión decir alguna que hubieran cambiado el diagnóstico. El FODA matemático, déjenme anticiparles, que accede a cuatro fuentes serias, objetivas, que tiene toda empresa y que permiten listar el 100% de las fortalezas, de las debilidades, oportunidades y amenazas, sin preguntarle nada a ninguna persona. Bueno, acá es parte de un email que me envía un colega, un ingeniero de México, y dice, ahí en la flecha lo marco, me agradaron las cuatro fuentes para descubrir de un modo objetivo cuáles son las verdaderas fortalezas y debilidades de la empresa, sin tener que preguntárselo a los colaboradores y gerentes. Se requiere de un listado completo si se quiere hacer un análisis completo. Por eso, insisto, Foda Matemático accede a cuatro fuentes serias y objetivas que listan el 100% de las variables. Para mí es normal ver empresas con 95, con 130 variables en su listado Foda. Lo anormal, que es lo común, es ver listados fodas con 25, 30 o 40 variables. El foda matemático, que empiezo a presentárselos, utiliza un método de apareamiento matemático y un método de indagación científica que permite analizar el comportamiento organizacional de las fortalezas con las oportunidades y definir matemáticamente cuál es la fortaleza más importante, matemáticamente hablando, de acuerdo al sistema y no al gusto del gerente o del gerente general o del presidente, sino lo que el sistema requiere matemáticamente y nos muestra con cuál o cuáles oportunidades conviene unir, relacionar, vincular esa fortaleza óptima con esa oportunidad óptima. No es lo mismo unir una fortaleza que vale tres puntos con una oportunidad que vale un punto y que suena muy bonito, con una fortaleza que vale 6.9, con una oportunidad que vale 6.1. Pero con el modelo del FODA común no lo puedes saber, porque son cualitativas y subjetivas las vinculaciones. ¿Cuál es matemáticamente? La debilidad, que hay urgentemente que transformarla en una fortaleza para poder apoyar el logro de oportunidades y enfrentar amenazas, porque tiene un valor muy importante frente a esa oportunidad o frente a esa amenaza, pero que hoy no puede cumplir su función, porque en lugar de ser una fortaleza es una debilidad. Sin embargo, si yo le digo a la gerencia, tenemos que transformar esta debilidad en oportunidad, me dicen, no hay presupuesto. Tenemos cosas más importantes que hacer. Pero cuando vemos que esta fortaleza, si esta debilidad, perdón, si fuera una fortaleza, imp impulsaría el logro de una oportunidad o frenaría una amenaza, ya no se dudaría en invertir unas monedas para transformar una debilidad en una fortaleza. Este es el análisis científico-matemático que nos permite realizar el FODA matemático. Otro error de quienes no han investigado el verdadero uso del análisis FODA, es no entender el uso del FODA. Esto me pasaba a mí antes, que yo hacía lo que hacía todo el mundo, escribir en la pared, en un papelógrafo, un listado, cruzarlo, hacer una matriz, y de ahí sacar objetivos. Hasta que, les repito, en Harvard el doctor Kaplan me abrió los ojos. Ahí se produjo mi evolución. El principal uso del análisis FODA es a través de fortalezas óptimas aprovechar oportunidades y a través de fortalezas óptimas frenar, eliminar, mitigar las amenazas antes que éstas lleguen a la empresa. Pero este que es tan simple. Uso del FODA no es lo que se hace en las organizaciones del Ecuador ni de la Argentina. Por falta de conocer este verdadero uso, se crean objetivos simples, que no aportan valor, pero que conforman a todo el mundo. Por ejemplo, el personal no está capacitado, es una debilidad. No estamos certificados por eso Es una debilidad. Tenemos gastos elevados. Es una debilidad. Nos falta tecnología. Es una debilidad. ¿Y cómo lo resolvemos? Con objetivos simplistas. ¿No hay personal capacitado? Capacitar al personal. No estamos certificados por eso Certificarnos por eso Tenemos gastos elevados. Reducir los gastos. Nos falta tecnología incorporar tecnología. Para esto no hace falta ser profesional. El cadete, la secretaria, el empleado puede hacer lo mismo. Esto no crea valor. Nos conforma. Sí, a mí antes me conformaba. Repito, yo hacía esto antes. No critico que ustedes lo estén haciendo ahora y esté mal. Yo lo hacía también. Pero lo que se necesita son objetivos compuestos que permitan crear valor. Si yo tengo una oportunidad, tengo varias, hay 7, 8, 10, 40 oportunidades. Tengo matemáticamente que identificar cuál es la oportunidad que más valor aportaría si se logra incorporar en la empresa. Y entonces ahora buscar con cuál o cuáles fortalezas yo puedo hacer que esa oportunidad sea una realidad. Y ahora voy a crear un objetivo compuesto entre esta oportunidad y esta fortaleza, pero no cualquier fortaleza, pero no cualquier oportunidad. La oportunidad óptima, la que va a mover a esa fortaleza. ¿Y qué más necesito? Necesito saber cuál es esa fortaleza y cuál es esa oportunidad. Y esto me lo da el FODA matemático. Y una vez que lo conozco, tengo que valorizar la oportunidad. Atención, colega, que esto no lo hace casi nadie. Si esa oportunidad se hace realidad y la podemos aprovechar, ¿cuál es la contribución económica a los resultados? Al ROI, al EVA, al Edvita. Y nos damos cuenta que esa oportunidad, si se logra incorporar, va a generar un ingreso de un millón de dólares. Entonces no es cualquier foda lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un FODA que aporta valor y que de 20 oportunidades, solo una, mueve a la empresa y le hace crecer. Entonces, no es un chic-chac y en 10 minutos hacemos el FODA. Es un análisis serio y profundo. No para el cadete, no para la secretaria, para el profesional. Y ahora hay que designar a un miembro de la alta dirección, a uno de los miembros de la alta dirección, para hacerlo responsable que esa oportunidad sea lograda. Entonces mire qué importante el FODA, cómo se está transformando en una herramienta de creación de valor. Está dejando de ser ese chiche que poníamos antes en la pared y que al azar, así subjetivamente cursábamos, poníamos objetivos y nos íbamos felices a casa. No, no, no. Ahora hacemos un diagnóstico profesional con base científica, con base matemática, buscando una oportunidad, valorizando la oportunidad y nombrando a un miembro de la alta dirección responsable, responsable de qué? del seguimiento. Tal vez se vaya a ocupar alguna o algunas otras personas de lograrlo, pero hay un miembro de la alta dirección que una vez por mes va a informar a la alta dirección el avance de una oportunidad que nada más y nada menos va a permitir que un millón de dólares entre en nuestra empresa. Y les doy un ejemplo. Esta es una empresa a la que yo estoy trabajando hoy. Esta empresa descubren 11 oportunidades. Una de estas oportunidades consistió en venderles a seis de sus propios mayoristas el know-how para que ellos en sus ciudades ensamblen y vean y vendan vidrios en su zona de trabajo. La fábrica les vende a los mayoristas el know-how y la materia prima. La inversión inicial de los mayoristas que quisieron entrar en esta propuesta era un pago de mil dólares. En 60 días, claro que me faltaría contarles a ustedes toda la propuesta, pero era muy conveniente para los mayoristas, la inversión inicial de mil dólares en 60 días Cuatro, cuatro mayoristas, cuatro, y doy fe porque yo participo actualmente de este proyecto, cuatro ya han firmado un contrato. Y el resultado económico es un millón y medio de dólares por la firma de seis contratos, más tres millones de dólares de venta asegurada anual, de materia prima que ellos necesitan para poder producir y que mi cliente les va a proveer a ellos durante un año. ¿Entienden por qué se justifica que un miembro de la alta dirección sea responsable de este objetivo? ¿Y de dónde salió esto? Del foda matemático. Esto no salía del FODA común y tradicional. Para analizar a una organización se utiliza el diagnóstico organizacional. Para eso analizo a la organización. No necesito el FODA para analizar la organización. El FODA es solo para aprovechar oportunidades y amenazas, para nada más. Y ese cruzamiento es para encontrar la oportunidad o la amenaza, para nada más. No se ha entendido ese concepto. Que muy bien en Harvard me lo ha explicado a mí el doctor Cap. Una cosa es el diagnóstico organizacional, de cómo está la empresa, cómo están sus clientes, cómo están las finanzas, cómo está el área de ventas, cómo está el área de compra, diagnóstico organizacional. Y otra cosa es qué oportunidad, qué amenaza tengo que identificar de todas las que aparecen. Y hablando de amenazas, tengo que identificar de todas las amenazas, acá dice fortaleza, un error mío, esto es identificar amenaza. y tengo, ah, acá está bien, perdón, me equivoqué, identificar cuál es la amenaza y cuál es la fortaleza que va a mitigar, frenar o eliminar a esa amenaza. Y voy a crear un objetivo que permita lograrlo antes que la amenaza afecte vidas humanas en mi empresa, afecte riesgos de capital, riesgo de pérdida de clientes, etc. Algunas organizaciones no saben de todas las amenazas cuál es la más importante. El FODA matemático te muestra exactamente ¿Cuál es la amenaza más seria y más grave? Con base científica, a través del apareamiento matemático, a través del modelo de indagación científica. Y acá podemos ver cuál es la amenaza más seria y con qué fortaleza voy a poder hacerle frente. Ya no lo puede hacer esto el cadete, la secretaria ni el empleado. Requerimos de un profesional que haga este análisis. Tenemos que valorizar la amenaza. Si no hiciéramos nada y esa amenaza llegara y afectara a nuestra empresa, ¿qué daños puede causar? ¿Vidas humanas? ¿Daños materiales? ¿Recursos financieros? ¿Qué daño? nos ¿Cuánto? ¿Qué valor le asignamos? Y si esa amenaza vale 500 mil dólares, ¿cómo nos vamos a designar a un miembro de la alta dirección que supervise que se mitiga esa amenaza? Y tal vez ustedes ahora tengan claro que hay... Dos consecuencias del análisis que estamos haciendo. Tenemos dos POAS. Tenemos el plan operativo de la alta dirección, que está compuesto tal vez por una o dos oportunidades, una, dos o tres amenazas, nada más. Es decir, que del resultado de un FODA que tal vez tenga 90 variables, solo recuperamos... Una o dos oportunidades, una o dos o tres amenazas. Y el resto, el resto van a la gerencia. Forma parte del plano operativo de la gerencia. Porque aumentar las ventas es responsabilidad de la gerencia de ventas, no de la alta dirección. Certificar el ISO... No es responsabilidad de la alta dirección, claro, supervisa la alta dirección. Pero el POA de la alta dirección se va a enfocar en oportunidades y en amenazas, pocas, pero vitales. ¿Qué beneficio aporta entonces el FODA matemático? El primer beneficio. Arma el 100% de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sin preguntarle nada a ningún gerente y a ningún colaborador. Con los cuatro áreas propias, serias y objetivas que tiene toda organización. Lo cual permite un verdadero diagnóstico de foda de la organización que no permite el FODA incompleto, como el médico, si no tenía la glucosa. El segundo beneficio es que identifica científica y matemáticamente cuáles son las fortalezas óptimas. ¿Para qué? Para aprovechar una oportunidad. Si yo tengo una fortaleza que vale 1 y tengo una fortaleza que vale 6,9, la fortaleza de 6,9 tiene seis veces más potencia y fuerza para enfrentar la oportunidad que la fortaleza de 1, aunque suene bonita la fortaleza 1. Con FODA matemático no se arriesga el futuro de la organización uniendo al azar o con opiniones subjetivas como se hace hoy con el foda común. Se identifica matemáticamente con qué fortaleza se mitiga a tiempo una amenaza antes que llegue. No se adivina, no se espera que llegue la amenaza dañando a la empresa. Ayuda a crear objetivos serios elaborados con certeza matemática. Estos objetivos tienen una certeza científica que le da tranquilidad al director de la empresa o al gerente de la empresa cuando aprueba el objetivo que está en el POA o en el plan estratégico. Cuando se le pregunta a un director o a un gerente por qué aprobó este objetivo tiene una respuesta científica y matemática. Con el FODA subjetivo clásico tradicional, la única respuesta es, nos pareció, por mi experiencia en la empresa, nos pusimos de acuerdo, todo subjetivo. ¿Cuál es el producto final del FODA matemático? Ya lo dijimos antes, ¿verdad? tener un plano operativo de la alta dirección con las vitales oportunidades y con las amenazas más serias y son pocas un miembro de la alta dirección será el responsable de que eso se logría habrá personal que se ocupará de hacerlo y tenemos el plano operativo anual el de las gerencias colegas en el chat, ayuden con una opinión. ¿Qué opinan hasta acá? ¿Cómo ven este modelo del FODA matemático? ¿Creen que podría ayudarles a sus empresas? ¿Creen que a ustedes mismos como profesionales les podría ser útil? Por favor, aprovechen este instante y escríbanme en el chat sus opiniones. Lo voy a esperar. Adelante, pueden comenzar. Bueno, me apena que siendo 34 personas, eh, 47 personas que participan, solo una haya escrito en el chat. Pero les respeto porque no están obligados a hacerlo. Eh, ojalá, bueno, veo que ya, no, ya tenemos tres, cuatro o cinco. Excelente. Esto es lo bueno, que podamos interactuar. En este caso, la condición que Rómulo puso fue hacerlo a través del chat. Y, y bueno, me parece fantástico. Yo luego voy a leer cada una de estas opiniones y si alguna merecen que les responda, les voy a mandar un correo, les voy a pedir a Rómulo el correo electrónico y se las voy a contestar. Algunos de ustedes van a recibir mi respuesta con mucho gusto. Si desean consultarme sin compromiso, alguno de ustedes a lo mejor les interesa una consultoría en su organización, pueden llamar en Ecuador al WhatsApp del licenciado Rómulo Pino, o también me pueden llamar directamente a mí, si no están en el Ecuador y están en algún otro país, y están participando. Aquí son las, los, los, los dos módulos que tenemos de comunicación directa. Quiero contarles que hoy les voy a entregar un regalo sin costo. Por eso es un regalo, ¿no? Se trata de un soft website security. Es para que su sitio web eh, no puede ser violado por un hacker. Bueno, esto en realidad no es verdad. Porque si los hackers pudieron violar la NASA, pudieron violar eh, eh, empresas eh, muy importantes, no sé si no puedan violar la suya o la mía. Pero en principio, este software website, eh, yo lo instalé en mi sitio, funciona ok, eh, el ingeniero del sistema al que le pedí que me lo instale, me dijo que es muy bueno, y que él intentó hacer dos violaciones y que no lo pudo lograr. No sé qué va a pasar en el futuro, pero a mí me lo han regalado, y con mucho gusto lo quiero compartir, porque tener un sitio web y tenerlo protegido, creo que es un beneficio. Así que eh, al, al terminar esta conferencia, les voy a dar la dirección de dónde descargar este software eh, para que lo instalen o le pidan a alguien de sistemas, o como hice yo a un ingeniero de sistemas, que se lo instale. En México el tecnológico de Monterrey me llamó porque no conocían la metodología del FODA matemático y fui a al Campus Morelia, que está en México, de este importante tecnológico, ahí hay comentarios de algunos de sus funcionarios, y ahí vi el seminario de Balance Corca de eh, Foda Matemático, de Plan Estratégico Matemático, acá van a ver, esta es una foto con todos los decanos del Tecnológico de Monterrey y profesionales a quienes formé en FODA matemático, en plan estratégico y en balance escorcado. En el Ecuador me convocó el Ministerio de Defensa en el edificio Recoleta, Comaco. Ahí estuve trabajando con la jefatura del Estado Mayor Conjunto, haciendo el plan estratégico institucional de las Fuerzas Armadas del Ecuador, eh, vigente hasta el año 2021, publicado en Internet. Donde, y se trasladó a la acción y ejecución también por medio del Balance Scorecard que le hemos creado al Estado Mayor Conjunto del Ecuador. Ahí estoy yo en foto con un general del ejército y varios eh, altos funcionarios del ejército eh, del Departamento de Planeación Estratégica. El día que terminamos nuestra, eh, nuestra formación del Pen matemático del Comaco. Eh, ahí trabajamos perspectiva estratégica, escenarios futuros, Weak Signal, en fin. Trabajamos una cantidad de herramientas sumamente útiles para el Ecuador. En, eh, en la Fuerza Aérea del Ecuador me convocaron los brigadieres, todos los brigadieres, para que les diera un curso de estrategia. Eh, ahí vi eh, a los 15 más altos brigadieres generales, máxima autoridad de la Fuerza Aérea del Ecuador, les di un seminario de cómo crear escenarios prospectivos para elaborar un plan estratégico matemático. Eh, bueno, ahí trabajamos un curso de actualización profesional, usamos Wix Signal, escenarios matemáticos. Acá hay algunos comentarios como esto se está grabando y ustedes luego van a tener acceso, van a poder leerlo con, con tiempo, no sé, a ver uno cualquiera, el brigadier general Patricio Mora, el último que está acá en la lista, dice, el curso superó mis expectativas, por ahora reconozco el fundamento matemático del modelo para crear un plan estratégico innovador, etc. Luego lo van a leer ustedes. Bueno, ellos identificaron... Eh, amenazas futuras y oportunidades futuras, que no estaban en el FODA de la Fuerza Aérea del Ecuador. Eh, bueno, este fue, ahí está mi foto con todos ellos, ahí hay distintas eh, valoraciones del seminario. En Ambato me convocaron para hacer el plan estratégico matemático de la ciudad de Ambato, eh, ahí yo presenté un concepto de Smart City y el intendente de Ambato, que es un abogado, eh, tomó ese concepto y puso en su home una puerta al mundo Smart City. Si ustedes entran hoy a la página home de Ambato van a encontrar esto que fue consecuencia de ese seminario donde aplicamos Plan Estratégico Matemático, Foda Matemático, etcétera Ahí en esa institución vinculamos los nueve Objetivos Estratégicos del Desarrollo Sostenible, o de y lo tuvimos que vincular con el, el PND, que es el Plan Nacional de Desarrollo en vuestro país, etcétera también la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la UTEC, me contrató para hacer su plan estratégico y cuando hicimos esto le permitió ser la primera universidad eh, del Ecuador que fue eh, certificada, eh, hablo esto de esto en el año 2012, 2014 aproximadamente, pero fuimos la primera eh, universidad agropecuaria del Ecuador. Que fue certificada. Eh, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito me recomendó ante un grupo grande de cooperativas para ayudarles a hacer el plan estratégico, el FODA matemático. WOCU, eh, de México, que es una subsidiaria de, esta, de este Consejo Mundial, me delegó a ir a la Caja Popular Santiago Apóstol. Y ahí estoy con todos los funcionarios de esa cooperativa de crédito. Esto fue en el año 2015, terminando el 2015. Hicimos el plan estratégico 2016-2021. Y ahora su gerente general me ha vuelto a llamar para que hagamos un nuevo plan estratégico. Yo me llevé la sorpresa, una de las grandes sorpresas de mi vida. Cuando yo en el año 2015 conocí a esta cooperativa, y ustedes la pueden encontrar en internet, o si quieren comunicarse con ellos me llaman y yo lo doy los teléfonos, ellos tenían un local de planta baja, 1.200 cuentas tenían de clientes, y tenían cuatro sucursales. Ahora que volví, tienen 17.000 clientes, 11 sucursales, y un edificio de ocho pisos. El gerente general, cuando yo le dije, ¿qué tocaste la bola de cristal? ¿Qué pasó? Y él me dice, doctor Bosch, yo lo hicimos lo que pusimos en el papel del plan estratégico. Aprovechamos una oportunidad de las 45 que habíamos encontrado, y frenamos dos amenazas muy serias. Y eso nos permitió crecer una enormidad. Caramba, que es verdad. Y ustedes podrían verificarlo. Hay 11 cooperativas más que elaboraron su plan estratégico matemático. Bueno, acá la gente de Huoco, a lo mejor ustedes conocen al colega, al máster licenciado Hugo Reyes. Eh, sí, esto es Huoco, Ecuador. Ahí hay comentarios. no El Reyes dice que el seminario, porque él participó de un seminario, Superó mis expectativas porque me proporcionó una metodología y herramientas para crear. Bueno, después lo van a leer ustedes porque van a acceder a la conferencia grabada. La cooperativa San Francisco, que hay varios colegas presentes de esta cooperativa y les agradezco la gentileza de haber asistido hoy a este encuentro. Yo recuerdo mi paso por esta cooperativa con mucho cariño por la cantidad de gente que participó. Eh, ahora acabo de enterarme que el gerente general convocó a una cantidad de profesionales grandes que están acá, que están en esta conferencia hoy, para que asistan y refresquen sus conocimientos. Así que les envío un saludo a ustedes y un saludo a su gerente general. Aquí hay algunos comentarios de los que participaron en aquella oportunidad cuando yo les dicté un seminario de Balance for Car a esta y de foda matemático a esta organización. Bueno, no les voy a leer, yo soy argentino y si me pongo a leer esto, ustedes van a decir es fanfarrón argentino. Entonces, <ríe> prefiero que lo lean ustedes, que son comentarios de colegas del Ecuador que participaron de distintos seminarios que tuve el honor de dictar en Quito o en Guayaquil. Esta es otra empresa ecuatoriana en el norte, una empresa eléctrica regional del norte, también, ahí están los comentarios, hay más comentarios, ya los van a leer. Eh, otros comentarios, este es un teniente general del ejército, presidente del círculo militar del Ecuador, gerente general de una empresa importante, Foda Matemático superó mis expectativas porque genera un mejor conocimiento para el pensamiento estratégico, me mandó un video con esa información. Y acá el director nacional de una empresa importante, ecuatoriana, también me manda un mensaje, Foda Matemático, cambia totalmente la perspectiva de mirar, bueno, ya van a leer ustedes. El hospital público en Guayaquil, mejoró su eficacia, eh, acá su director me dice que la capacitación para él no fue un gasto, sino una inversión que le permitió impulsar una capacitación a su equipo en su unidad hospitalaria. Acá está, es el doctor Richard Orlando Molina Novoa. Él es doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Guayaquil. También es doctor en ginecología, eh, y tiene un máster y bueno, es médico ecuatoriano. Ya estamos reorganizándonos en base a esta nueva metodología. En fin, por mail que me mantengo con él, conozco las mejoras que ha logrado. Acá hay otra empresa ecuatoriana, Lile, ahí está su gerente general. Acá hay más organizaciones ecuatorianas. El Ministerio de Defensa del Ecuador. Acá está un ingeniero que es director de sistemas. Me voy satisfecho ya que aprendí a elaborar indicadores no financieros. La UTI, la Universidad Tecnológica Indoamericana, con sede en Ambato y en Quito, ahí, ahí me convocaron y ahí ahí están los profesionales formándose. Comentarios que han puesto. Miren yo a esta fecha y todos estos años de trabajo ya he capacitado a más de 700 gerentes de generales, de organizaciones públicas, de empresas que han aprobado que se, en sus empresas hagamos consultorías. Desde la pandemia a hoy el 80% de mis consultorías son por Zoom, como esta, porque el Zoom funciona perfecto y nos permite comunicarnos sin gastar dinero en pasajes, sin gastar dinero en hoteles. Eh, mira Ahí está el rector de una universidad, el decano de otra, eh, Codelco, Codelco es la empresa más grande que hay en Chile, pública, la número uno. Eh, Quise yo todo el plan estratégico de esa institución, ahí está. Bueno, y hay, hay otras organizaciones, ¿no? empresas de energía, etcétera. ¿No? Muchos profesionales, responsables de empresas que han aprobado que en sus empresas se implemente el plan estratégico matemático para que sus funcionarios sean estrategas profesionales y no solo profesionales operativos que solo ven el día a día bueno obviamente reciben un certificado por participar bueno recuerdo ya vamos a terminar recuerdo que les voy a dar un regalo que es un soft muy interesante para que los hackers les resulte difícil entrar a su página web y eh, robarles información. No es imposible, los hackers siempre convierten eh, lo imposible en posible. Pero bueno, se le pone complicado, según me decía el ingeniero, y le resulta más fácil, habiendo tantos millones de sitios, ir a otro lugar. Esto es lo que me dijo el ingeniero a mí, dijo. Quédate tranquilo, dice, mira, este software genera muchas dificultades. Y cuando un hacker entra, prefiere irse a otro lugar más fácil que perder tiempo contigo. Bueno, es lo que me dijo el ingeniero. Ahora les voy a presentar algo que los va a sorprender. Les va a alterar el modo de pensar. Como me lo alteró a mí cuando en Harvard yo estudié con el doctor Robert Kaplan y con él saqué estos conceptos y lo voy a compartir con ustedes por falta de actualización profesional en la Argentina y también en el Ecuador para hacer planes estratégicos solo se analiza el pasado y el presente en el Ecuador no se analiza el futuro, en Argentina tampoco ¿por qué? porque se usan estas matrices se hace un análisis externo un análisis del sector un análisis interno se usa la matriz FODA la matriz BCG, la P PIA, etcétera, todas estas matrices que solo analizan lo que ya pasó o lo que este año está pasando. Ninguna de todas estas, y muchas más que por espacio no coloqué, ninguna analiza el futuro. Y con este análisis se escriben 30, 40 páginas en un plan estratégico, suena bonito, y se aprueba el plan estratégico, sin analizar el futuro. Pero el plan estratégico no es del pasado, no es del presente, es de los próximos tres o cinco años. Y dado que solo se analiza el pasado y el presente, los objetivos que, su que salen son operativos, de corto plazo, y aunque los inserten en un plan estratégico, siguen siendo operativos. Si ustedes en el Google de Ecuador, yo lo hice ayer, a lo mejor alguno de ustedes lo quiere hacer ahora, escriben la palabra plan estratégico, yo lo hice ayer, van a encontrar organizaciones públicas del Ecuador, universidades del Ecuador, empresas grandes del Ecuador pymes del Ecuador, que palabras más, palabras menos tienen estos objetivos en su plan estratégico. Aumentar las ventas, disminuir los gastos, mejorar las... Todos objetivos operativos que dependen de la operación. Pero están en el plan estratégico. No sé en el Ecuador, pero en la Argentina hay un dicho. El mono, si se viste de seda, mono queda. Les aconsejo que revisen o vuelvan a leer el plan estratégico de su empresa. Miren los objetivos con seriedad. Presten atención. ¿Los objetivos que están en el plan estratégico dependen de las operaciones? ¿Son de corto plazo? Porque satisfacer a un cliente depende de las operaciones. Y yo lo encuentro en los planes estratégicos. Mire, colega, la organización tiene dos motores. Hay un motor que es el operativo. ¿Y qué tiene? Objetivo operativo. Correcto, muy bien. Pero hay otro plan estratégico, pero también tiene objetivos operativos. Y a la planeación con sus dos grandes motores, el POA por un lado y el PEI por el otro, es como un avión. Un avión tiene dos motores. Si ustedes tienen que viajar de Quito a Guayaquil y el avión, un motor no le funciona, llega igual porque la tecnología lo permite. Si su empresa tiene solo el motor operativo funcionando y el estratégico, también con objetivos estratégicos, le va bien. Su empresa despega igual. Su empresa tiene una buena rentabilidad, tiene clientes. ¿Por qué? Porque operativamente su empresa está funcionando, no estratégicamente. Su empresa está trabajando al 50% de la potencia que tendría que tener, pero usted en el plan estratégico tiene como objetivo satisfacer al cliente, brindar servicio de calidad, etcétera. Tiene dos motores con el mismo tipo de objetivo. ¿Le va bien? Claro que sí. ¿Le va a seguir yendo bien? Por supuesto que sí. Pero a la mitad de su potencia. Revise los objetivos actuales de su plan estratégico. O si es un consultor de sus clientes. Y luego diga, ¿el doctor Vogel mintió o el doctor Vogel dijo la verdad? Igual van a tener resultados, no se preocupen. Pero al 50% de lo que merece su empresa, recibir. Hay una solución. No la propongo yo. Esta solución la proponen los gurúes de la estrategia. Michael Porter y Goran Para jalar. ¿Qué dicen ellos? Que el plan estratégico tiene que ser elaborado en base a weak Signal. No al FODA. El FODA no sirve para el plan estratégico. El FODA matemático tampoco sirve para el plan estratégico. El FODA matemático sirve, ¿se acuerdan? Para las dos funciones del POA, el POA de la alta dirección y el POA de las gerencias, pero no sirve para el plan estratégico. ¿Y para el plan estratégico qué es lo que sirve? La WIC Signal. No sé si saben qué son las weak signals y para qué sirven. Pero para que quede claro este concepto, les digo que las weak signal son débiles señales que anticipan oportunidades futuras y amenazas futuras que hoy no existen. Les doy un ejemplo y me van a entender. El Congreso del Ecuador hoy está analizando una ley. Todavía no es ley, por lo tanto no existe. Pero si se aprueba, podría beneficiar a tu empresa o podría perjudicarla. Imagínate una ley que baja impuestos o sube impuestos. Por ejemplo... Es un weak signal lo que está pasando en ese congreso. Es una débil señal de algo que está por ocurrir, pero que todavía no ocurrió. Espero haber sido claro en transferirles este concepto del weak signal. Hay metodología y hay herramientas para analizar con weak signal. De las WIC Signal salen los verdaderos objetivos de un plan estratégico. Y se llaman WIC Signal porque recién están emergiendo. Ahora, ninguna universidad de negocios del Ecuador, ninguna escuela de negocios del Ecuador ni de la Argentina enseñan WIC Signal. Solo se enseña el modelo de planeamiento estratégico nacido en el año 1960 en la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos. Visión, misión, valores, análisis con matrices como FODA, PESTAL, BCG, objetivos totalmente subjetivos, valores, creo, no sé si dije los valores. La propuesta actual es Wix Signal. Hay 256 millones de artículos en inglés sobre Wix Signal. Voy a repetir. Hay 256 millones de artículos sobre Wix Signal. Si entras a Google de tu país ahora. Y escribe la palabra WIC Signal, mira cómo la escribí yo. Yo encontré 256 millones de resultados. Claro, esto hará un mes, a lo mejor hoy hay más. Así que mira si tienes para leer si el tema te interesa. Y si entras a Google Académico, en Google Académico vas a encontrar más de... 3 millones de autores. Ahí está. Mira Google Académico, Wix Signal, autores. Más de 3 millones de autores que están escribiendo sobre Wix Signal. En América Latina, en Ecuador y en Argentina nos estamos perdiendo algo importante. No estamos actualizados. A ver, colegas, vamos a la práctica. Vamos a los resultados reales, verificables. ¿Qué resultados se logran al aplicar signal a una organización? Veamos. Esta organización se llama Indumil, fabrica armas, municiones y explosivos. En Ecuador es muy conocida, porque todas las armas de la Fuerza Aérea del Ecuador, del Ejército del Ecuador y de la Fuerza Naval del Ecuador, se la compran a la empresa Indumil. Todas, todas, todas. Hay un contrato de provisión del 100% de las armas que tiene el Ejército, la Policía, la Fuerza Naval del Ecuador. Es una empresa pública Indumil. Ahí estoy yo. Al lado de dos brigadieres, yo estoy en el medio en la foto. En Indumil, usando Wix Signal, descubrieron 21 oportunidades futuras, no existían el día que hicimos esa formación, y 32 amenazas futuras, y ellos todas las validaron matemáticamente. El almirante Wills, uno de los dos que están ahí presentes, atrás hay generales, brigadieres, dice que la consultoría superó sus expectativas porque la metodología aplicada le permitió visualizar objetivos estratégicos reales basados en análisis científicos matemáticos. Ello de las 21 oportunidades selectivas. Seleccionaron tres de 21. Y de las 32 amenazas, seleccionaron dos. Y al plan estratégico de INDUMIR solo fueron cinco objetivos. ¿Y qué hicieron con los demás? Les ayudé a crear, cosa que hago en toda empresa, el área de inteligencia competitiva a cargo de una sola persona. Le di a esa persona herramientas, conocimientos y tecnologías para que realice esa tarea. Una vez cada tres meses, esa persona emite un informe a la alta dirección del comportamiento de las oportunidades futuras y amenazas futuras que no fueron utilizadas. Cuando fui a la Universidad de Atacama, la UDA, que está en Chile, conocí a este... Ingeniero de Minas, máster en Ingeniería de Minas y doctor sin doctorado en Minas, que es director de la planificación estratégica de esta universidad. Cuando terminamos el trabajo de Wixignal, él me dijo: logré identificar 13 amenazas futuras y oportunidades futuras que el FODA de la universidad no había detectado. Claro, el FODA no detecta futuro. El FODA solo detecta lo que hoy está pasando o lo que pasó. Esta cooperativa del Ecuador, Unión Elegido, seguramente ustedes la conocen. Yo acá, en esta cooperativa, que tienes como consultor a este economista Héctor Quacker, tiene un MBA en Administración y en Gestión de Empresas, yo lo he formado, y él logró identificar 10 oportunidades futuras para esta cooperativa elegido, y descubrió cinco amenazas futuras que no están en el análisis foda de la cooperativa. La gerenta de esta cooperativa me llamó por teléfono para felicitarme, para hablar conmigo, y para transmitirme la eh, eh, alegría que sentían en haber encontrado esta información. CEPAM es la comercializadora de Centroamérica más importante de esa zona. Prácticamente le brinda servicios eléctricos de apoyo a países como Ecuador, Costa Rica, Guatemala, etc. Este profesional tiene un doctorado de Harvard, él es el, fue el profesional responsable de implementar Wix Signal en esta institución. Ellos encontraron oportunidades futuras y amenazas futuras que no estaban en el FODA del CEPAN. Priorizaron matemáticamente, hay un modelo de priorización matemática que yo facilito dentro de esta formación. Amigos, colegas, esto no es magia. Encontrar oportunidad futura no es una magia. Hay metodologías probadas que permiten identificar oportunidades futuras y amenazas futuras y que funcionan muy bien. si tu empresa quiere que sus profesionales crezcan y sean estrategas profesionales, que salgan del mundo operativo del día a día, de que la mente se nos atrofia, porque estamos nada más que pensando en lo que hacemos hoy, mañana o este mes, el camino es ser estratega profesional. Por eso es que quienes se forman conmigo, van a conocer, se van a entrenar en el uso de las Wixsignal. Hoy trabajan en esta empresa, mañana van a otra y se llevan el conocimiento. Para algunos descubrir Wixsignal es como descubrir pepitas de oro. Este Jimmy, que es un máster, una cooperativa de crédito que hay en Perú, en Trujillo, me dice que la creación de escenarios futuros es como una pepita de oro que le está ayudando a visualizar el futuro y sobre todo hacia dónde debe apuntar para ser competitivo. Yo lo conocí, ocupaba la cooperativa este lugar 11, hoy ocupa el lugar 2 en el ranking. Y logró detectar 19 amenazas y 8 oportunidades futuras. en la Universidad de Lima, logró descubrir 15 oportunidades y 23 amenazas futuras. En el Poder Judicial, Organizaciones Públicas de la Argentina, esta ingeniera de calidad, dice que las ocho fuentes, de hecho generadores y portadores de gérmenes del futuro, que es una de las herramientas que se usan, para descubrir las WIC-Signal, superó sus expectativas. Ahora, ¿por qué estos resultados no se logran en la mayoría de los planes estratégicos? ¿Por qué? Porque la planeación tiene dos grandes motores, ya hemos dicho antes, y la mayoría de las organizaciones, repito la transparencia, solo tienen objetivos operativos y dejan una pérdida de un 50% de su potencialidad. No logran tener verdaderos objetivos estratégicos. Creen que porque están en el plan estratégico, son estratégicos. Si tú lo lees, dice no. Fidelizar clientes es un objetivo que depende de la operación. Este es un objetivo operativo. Está en el plan estratégico. No tienen identificadas oportunidades futuras. No pueden crear ventajas competitivas. Son objetivos simplistas los que tienen. Que les va bien, claro que les va bien. Que les va a seguir siempre yendo bien. ¿Por qué? Porque la operación funciona. Hay que conseguir nuevos clientes, se consiguen. Hay que otorgar créditos, se otorgan. La gente tiene que pagar, paga. Pero el crecimiento es estático. Miren, hay dos metodologías, no hay más. Dos metodologías para elaborar un plan estratégico institucional. Una es la clásica, la que el gerente apaga incendios cada vez que aparece un problema. Es la que se basa en el pasado o en el presente. Nada de este plan tiene que ver con el futuro. Así son la mayoría de los planes del Ecuador y así son la mayoría de los planes de la Argentina. Y por otro lado, están los profesionales que anticipan amenazas. ¿Conocen a Bill Gates Él en el año 2015, en TED, dictó una conferencia que ya la vieron 44.239.624 personas. Y en el 2015 dijo... Tenemos el peligro de la gestación de virus malignos que pueden afectar a, toda la a todos la, los países del mundo. Vamos a crear una fundación, pedimos que los países hagan aportes. Ningún país hizo un aporte. El COVID fue la respuesta. Esto está publicado en internet, lo pueden encontrar y analizar. Las torres gemelas, lo recuerdan, ¿verdad? Un año antes que esto ocurriera, el FBI ya sabía que había un grupo de personas que dentro de los Estados Unidos estaban en una academia aprendiendo a volar y que se negaron a tomar clases de aterrizaje. Un año antes conocieron la amenaza. No hicieron nada. En el, en el Perú, en el año... No me acuerdo, 2015, 18, ya no me acuerdo del año. Estuve en este edificio del ejército haciendo el FODA matemático, el Balance Corcard, y estaban los generales, coroneles y demás oficiales del ejército. Y sale una amenaza. Esa amenaza es la posibilidad de que le hackeen la información secreta que tiene. Ahí está el año, fue en el 2012. Eh, que les hackeen información, y los generales se rieron. ¿Quién es? No, lo nuestro está muy protegido, doctor Bogel. No, no. Tranquilo, esto no. Lo descartamos. Hace una semana, y ustedes lo pueden encontrar en internet, salió esta noticia. El ejército peruano sufre el mayor hackeo en su historia. Uno de los documentos era una simulación de una guerra contra Chile y todo lo que iba a hacer Perú en ese caso. El gobierno chileno ya presentó su queja al gobierno peruano. Esto está de esta semana. Esta es una de las amenazas de un FODA que no se le prestó atención. Creo que Blockbuster estuvo en el Ecuador, no estoy seguro. Blockbuster era una empresa que alquilaba videos, no, no sé si estuvo en el Ecuador, no, no, no lo tengo claro. Pero Blockbuster, que era la número uno del mundo, 182 países tenían sucursales de Blockbuster, 143 mil empleados en el mundo. ¡Quebró! Si ustedes entran, como hice yo en internet, para encontrar el foda de Blockbuster. Un foda muy cortito. No está la amenaza piratería de videos. No está la amenaza de Netflix. No vieron venir lo que se les venía. Cuando quisieron apagar el incendio, la empresa quebró. Kodak nació en el año 1880. Cuando todos fuimos niños, o por lo menos en mi caso, yo usaba la Polaroid, hoy usaba determinados productos Kodak. No vieron venir la fotografía digital. Esta amenaza no está en el FODA de Kodak. ¿Por qué pasa esto? Porque en lugar de hacer un FODA de 90 variables, hace un FODA de 25 variables. Barbie, la empresa de juguetes toy más grande del mundo, la número uno presentó su quiebra. En su foda no está la amenaza de que las niñas de 14 años ya no quieren jugar con muñecas, quieren un novio u otra cosa. <ríe> de Miren, esto es fácil. Tener la metodología de signal para hacer un plan estratégico es seguir la voz de los que más conocen de estrategia para el futuro. Esto permite estar preparados para el futuro. No lo digo yo. Yo lo he estudiado de Michael Porte, de Igor Anzó, de Prajalá, y si ustedes recuerdan, de 256 millones de artículos no, no, yo no los leí no todos, pero a la, debo haber leído unos 30 o 40 artículos, y ustedes pueden hacerlo, ya saben dónde, en Google, Wixignan, o, eh, o en Google Académico, ¿se acuerdan? Los objetivos que marcan el futuro de una empresa, tienen que estar orientados al futuro. Entonces, no me sirven objetivos del presente o del pasado. El PEN, Plan Estratégico Matemático, ayuda a crear objetivos estratégicos con rigor científico y base matemática. Aportan certeza para crear objetivos. Proporcionan una ruta clara para definir objetivos basados en oportunidades o en amenazas futuras. Ahora, colegas, atención, no se confundan. Si el plan estratégico está vigente, no hay que volver a hacerlo. Si usted tiene hoy un plan vigente 2021-2025 y ya fue aprobado por el Consejo de Administración, no tiene que volver a hacer el plan. Porque toda la parte del pasado y presente está muy bien seguramente elaborada. Lo único que tiene que hacer es complementarlo con FODA matemático y con Wixignal, lo demás ya está. Entonces usted enriquece al plan estratégico agregándole FODA matemático y Wixignal. No voy a volver a hacer todo de vuelta. Hacemos todo, si estamos en cero, si el plan fue 2020-2022, y ahora hay que hacer el de 2000. Ah, ahí sí hacemos todo. Pero si no, solo se complementa. A los directores y a los responsables de tomar decisiones, el plan estratégico matemático les permite tener tranquilidad o certeza. Cuando aprueban un objetivo, tienen un fundamento científico. En cambio, el plan común tiene concepto subjetivo. Si el directorio le preguntara a un profesional, ¿por qué creó este objetivo? La única respuesta del profesional, si lo hizo con el plan común tradicional, es, bueno, hicimos el FODA, nos pusimos de acuerdo, nos pareció lo mejor por nuestra experiencia en la empresa, todas respuestas subjetivas. ¿Qué opinan hasta acá? A ver, vamos que han estado escuchando mucho tiempo. Ahora trabajen dos minutitos en el chat. Díganme en qué opinan. Creen que las WiX Signal podrían ser útiles en su empresa? En el chat le pido que, si pueden, los que quieran colaborar, escriban. Sí, yo creo que puede ser útil. Creo que no. No sé. Tengo que investigar. De una opinión de ustedes. Vamos, son 48 participantes. ¿O nadie entendió nada? Bueno, los que han entendido, por favor, opinen. ¿Qué les parece este modelo, este concepto nuevo para ustedes de Wix Signal? Yo, fue un modelo nuevo para mí. A mí en Harvard me dieron conceptos de FODA matemático, conceptos de Wix Signal. Y el último tema que viene ahora, concepto de indicadores en el celular, que es el que viene ahora a continuación. Bueno, gracias a los que están dando su opinión, te pido, Rómulo, que antes de cerrar la presentación copies el chat, no te olvides de copiar el chat. Y ya pocos minutos más voy a entregar este regalo, el software security, para evitar que hackeos o ataques a su sitio. ¿Cómo controlar en tiempo real el avance del POA y el avance del plan estratégico? Último tema y no hay más. Bueno, yo armé un sistema de seguimiento del plan estratégico y del plan operativo, se llama alerta total. Este sistema, ahí estoy yo en la calle, en la vía pública, con mi celular. Estoy haciendo la auditoría, porque cada vez que hago un plan estratégico después sigo con la auditoría, estoy haciendo la auditoría de una empresa. En la calle, en mi celular tengo todos los indicadores y los tengo en tiempo real. ¿Qué quiere decir tiempo real? Como un chastido. Tiempo real es que si en este momento, que hablo con ustedes, alguien escribiera mil dólares o... Yo ya vería el cambio del gráfico porque los mil dólares se visualizan instantáneamente. ¿Por qué? Porque está en la nube. No hay nada que instalar. El problema que yo tenía antes y que mucha gente tiene, es que trabaja con Excel. Y cuando más se lo necesita, menos informes hay. Entonces... La información está en diferentes computadoras, hay que unir la información, no hay conexión entre ellas, no hay control, los archivos pueden ser pesados, no hay seguridad porque pasa por muchas manos. En cambio con este modelo, toda la información se ve en un celular y pasa directamente de Excel, de SAP, de un RP o de lo que ustedes tengan, el software, no hay que cargar dos veces. Automáticamente pasa la información. Y automáticamente en mi celular, yo estoy viendo lo que está pasando. Y está en español. Hay mucho software, pero están en inglés. Este está en español. Y tiene un modelo de indicador único. Cuando yo abro mi celular, digo, ¿en qué estado está la cooperativa? 69%. ¿Qué significa? Que todas las áreas de la cooperativa ya lograron el 69% en promedio de todos los objetivos del plan estratégico. Un solo indicador me indica la salud de la empresa. Si hago clic en el velocímetro, voy a ver todas las áreas de la cooperativa y le dan alimentación al estado final. Entonces puedo ver que recursos humanos están a tal porcentaje, que sistema a tal porcentaje de logro de objetivos. Y hasta puedo saber de una sola persona, que puede ser un director, un gerente, un funcionario, en qué estado está. Y ahí veo si tiene objetivos en rojo, en verde, en amarillo. Con tres clics se conoce todo el estado de una cooperativa. En tiempo real. Si me voy a España, a Estados Unidos, lo mismo, lo veo en tres segundos. El velocímetro me muestra en qué estado está toda la cooperación. En el logro de todos los objetivos cargados al software. Cuando le hago clic, me muestra las áreas. Y si hago clic en un área, me muestra qué objetivos tiene el área, qué metas, qué indicadores, en qué estado están. Y puedo ver todas las personas que trabajan en un área, en compras, en, en sistemas, en recursos humanos, en atención al cliente, etc. Y acá a la derecha están los velocímetros de cada uno de ellos. ¿En qué estado están cada uno de ellos? Veo los que están en rojo, en verde o en amarillo. Y si hago clic en uno de ellos veo en qué estado está esa única persona. Quiere decir que con tres clics yo puedo llegar a conocer el estado de una empresa y en qué estado se encuentra. El Banco de Guayaquil, en el Ecuador, hace tres años que controla toda su gestión completa de todas las sucursales con alerta gerencial. Y ahora acabo de recibir un llamado de su gerente corporativo administrativo para la renovación de la cantidad de licencias al año próximo, cuarto año consecutivo. ¿Qué recibe quien solicita mis servicios? Lo primero que yo hago es transferirle el FODA Matemático por el valor que tiene. Lo hacemos por Zoom. Nos encontramos un grupo de profesionales conmigo una vez por semana, dos horas. O voy a la empresa, y lo hacemos directamente en la empresa con todos los funcionarios. Sí, lo hace, el módulo que sigue es el PEM, el Plan Estratégico Matemático, para ayudarles a descubrir oportunidades futuras que hoy no existen y amenazas futuras. Hay un poco de teoría y hay mucha práctica sobre casos reales de la empresa. Yo no trabajo con ningún ejercicio académico. Y el tercer módulo es este que vimos recién. El sistema de control para que los gerentes, el gerente general, los miembros del consejo, los que haga falta accedan desde un celular cómo está avanzando la cooperativa día a día, mes a mes, año a año y si se van de vacaciones o si se van a otra ciudad el celular siempre les va a mostrar lo que está ocurriendo y si yo veo que algo está en rojo como veo acá en este gráfico levanto el teléfono y le llamo al gerente general o al gerente de área y pregunto qué está pasando porque ese indicador Está en rojo. No necesito que me hagan informe, no necesito que me envíen planilla. Lo veo cuando yo quiero, en el momento que quiero y en el lugar que me encuentre. Amigos, con esto ya terminamos. Si les interesa una consultoría, ya sea online como la de hoy por Zoom esencial que Ecuador lo Ecuador.